tienen cariño a los niños, pero hay veces que hay cariños que, que ahogan mucho, ¿no? Y les piden el ejercicio mucho más de sus capacidades. Un niño no se le. Un, unos padres tienen que estar bien seguros de qué lo que le están pidiendo a sus niños. Hay que respetarle las capacidades, hay que respetar también sus tendencias, sus opiniones, sus deseos y luego. Una vez que sepan cómo es su hijo, qué es lo que quieren y cómo lo quieren, pues entonces eh, sentarse con ellos, hablar con ellos, comunicarse y, y bueno mirar de qué manera lo pueden ayudar. Depende de la, del carácter de ese niño, de las capacidades que tiene y de las ilusiones.